hacer una cosa muy chula. Yo la voy a, voy a hacer una cosa. Bueno, a ver qué es esto aquí. A ver. Eh, eh, eh, he cruzado! Espérate. Ah, oh, no, no, no. Hay rayos láser, no, no puedo cruzar. A ver, si el desactivo. Y bien. Que bien. No tampoco, podrás... tampoco lo puedo cruzar. Estamos en super... Y la voy a poner en super y así verás verdad que te vas a morir. Verás, entra. Bueno, espérate, lo voy a poner así. No, no, no. Eh. Entra, enciéndelo y entra. Verás. ¿Qué? Ah, es que no llega. ¿Qué? Pero... me voy a un slime. Pero no me muero. Ok. A ver. Pero no me muero, ¿por qué? Sí, se está haciendo de noche. Pero, pero no pero no me muero. Pero no vengas a mi sitio. Ahí están mis cosas. Vale, pues lo que pasé. Mi... Adiós, láser. Bueno, ¿no? pues estos es son sitio secretos. Que lo, que, que, que, que lo que lo que lo que, que lo descubrí palanca. A ver. Hoy vamos a hacer. ¡Ay! Lo ponen creativo ya Eso es el, ¿eh? que le pongas ese creativo no bueno pues este mundo no quiere el ¡Ah! bueno pues ah. bueno pues aquí vamos a hacer muchas cosas así bueno, que a ver. a ver por ejemplo a ver está en creativo ya ay, ay, ay, mi ay. casita pues a ver, que qué podemos en hacer en este vídeo, eh, que hay, ya hay escalera, nada más, ni puertas pues, Ah vale, está en el mundo plano, está en el mundo plano, lo, lo que están jugando también en Minecraft, tenéis que grabar, es lo que en el mundo plano uh, uh, uh, uh, era, ¿Qué era, era, era, era... ¿qué haces con nuestra casa? ¿La ha quitado. No. Es que este es otro mundo. Ah, vale, vale, vale, vale. Bueno, pues aquí te... Espérate. Te leche gratis, te leche gratis. Le no, ¿Quieres leche? Muy bien. Oye, que enfile leche con un... con... Eh, eh, me piden dos diamantes para un... para... Eh, para... Yo quiero, yo quiero, Galeón. Yo quiero, yo quiero. ¿Que confieres leche? Sí. Pues me tienes que dar dos diamantes al a, a cambio. Dos diamantes. ¿De, de oro? Son dos diamantes. Uh, mejor oro. Dame dos oro. Es, no, no, no. esta Es la parte esa. Es el, el bloque de oro no. El bloque de oro no vale. Vale oro. Oro. Bueno, vale. Mejor el bloque de oro que también. Bueno, ¿me das el leche. Aquí la llevas. Súper. Ver, espera, espera. Bueno, gracias. A ver. Bueno, lo que tengo de leche es, es beber leche. A ver. Vale, eh, aquí voy a hacer algo que no impresiona. A ver, galeón. A ver, galeón. Eh, ¿Hacemos nuestras casas o no? Esperad un momento que hago el sitio secreto sobre estas escaleras. Vale, de vale, el... vale, vale, vale. Ponlo, ponlo en sitios láseres, porque si lo descubre, hay que poner... Por favor, le Bueno, pues a ver. Bueno, pues vamos a hacer otra cosa. A ver, no deja hablar a nadie. ¿Qué? No deja hablar a nadie. Lo no que hablar y tú hablas. Bueno, a ver. Espérate, espérate, espérate, espérate. espérate. Pero bueno. ¡Ay, para... no, no, no! ¡No! ¿Qué ha he hecho? hecho? ¿Qué ha he hecho? No sé, no sé qué pero... Ahí lo lanzo. Y ahora a ver qué podemos. ¡Joder, ¿dónde está? Bueno, bueno. aquí. Aquí vamos a hacer esto. Por, por, por poner aquí bloques. Y se. ¿En dónde está? Jolín? Que Ella no deja vivir a ¿Cómo hacer algo? ¡Ah, no, no, no! espérate! ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¡Así no pasa! Espérate, espérate. Voy a hacerlo un poquito más. Ahí no está. una cosa a para ver. hacer una trampa. Bueno, a ver, cosas. Espérate, para. Solo se pueden ver si estás en ese modo. ¿eh? Se fió. A ver. Se vale, se necesitamos una mesa de trabajo. A, a, que, a, a, a que el Diana de de no deja hablar de a nadie. trabajo aquí. Se no. queda a que la Diana no deja hablar a nadie. La mesa de trabajo aquí. Muy bien, te lo he dicho. Pues a ver si hablará Antonio ahora. Bueno, ¿quién quiere un cubo de lava? Yo no lo quiero. Yo, no, yo, no, no, no, yo, no, no, no, no, no. Esta vez no me echéis lava a mi casa ni tampoco vale, a mi. Sitio pues, sexta, vale, ¿te la vas? pues, ¿te lo Bueno, esto. Espera, espera, dame un momento. ¿Por qué? Lo tengo que coger. Me tienes que dar el cambio. Esto te odia. Si es diamante. Si es diamante. No ha este, no he hecho diez, nada. Si es bloques de sí. diamante. Sí. No, no, no, no. Sí, Son diamantes. Bueno, no, bloques esto, de diamantes. Bloques está... de diamante? Sí. sí. Eh, está en esta lista. Aquí está el diamante. Del todo. Que ya no hable con el micrófono. Pero bueno. Bueno, pues te doy el cambio las de Espera, espera. espera. Las de... oro. Oh, no. Bueno, las de.. A ver, una, sobre sobre sobre sobre sobre sobre sobre sobre sobre sobre Uy, uy, espera, espera. Tenemos que otra vez porque me he equivocado. A ver. En espérate, ah, que hay un slide. Bueno, a ver. Galeón, aquí. Vale, toma, no, esto, ya... toma, esto, to toma esto, toma esto, toma esto, toma esto. Oye, espérate, ¿Sí? que ganas de mí. Toma esto y toma esto. To bueno, ya no tengo más. Y para que me deja el cubo de lava. Vale, pero antes este, espera, que tengo que hacer una cosa importante Bueno, esto. Vale. Pues Tendrá a ver qué hacemos. Que no te de nadie. Pues venga. Bueno, esto, esto en la cara de arriba que no ha hecho nada. ¡Dale a no, la palanca Solamente. ¡Dale a la palanca. ¡Una palanca! Una escalerita. Espera. Esta. ¡No sé. espera! ¡Espera! ¡Esto es espera, que... ¡Alto eh, espera. Ah, Ahora, ahora. No sé por qué, porque en un momento le salí bien. Ok, sí. espérate, espérate. tengo flechas para matar. Espérate. Voy a matar a la flecha para la necesidad. Sí. Eh, vale, no, que vale. Aquí, hay, aquí hay un esqueleto. A ver, ¿qué es? Ah, vale, acá está bueno, bueno sí, vale. Muy bien, bien, muy bien. Cógela. Voy, voy a coger el el mucho muy bien, tengo el arco el esto y la flecha. Pero bueno, bueno, a ver, la flecha necesito espérate esta estoy necesita quemando, acá, me momento. estoy piel. Bueno, pues, pues puedo lanzar lo que quiera. Pero, pero, no, si quieres, espera, tengo como la flecha que estás haciendo y tantas, pero bueno, la plata, a ver, una, una, una. no una trampa vale vale, vale una trampa pero no hay bueno, brotes pues, pues lo que voy a hacer ay otra vez verás El lanzar a, a algunos de esto verás verás mira sí, ven conmigo adrián verás vale, conmigo. vale vale no ven conmigo ven conmigo ven conmigo vale pues a ver sí. pues cómo será la trampa pero antes voy a poner un poco más de dinamita aquí bueno, ya lo preparo. Bueno, pues ¡No! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No hagas eso! Que va a explotar la casa de Cés. ¡Bien! Fe. ¡Que así es sopeado la, la trampa! ¡Quítate, bueno. Antonio! ¿Y por qué quieres? Verás, ven conmigo. Bueno chicos, esto es, una, esto es una trampa... ¿Dónde estáis? ¿Ya lo encontró. A ver, está ¡Estamos eh, alejando mucho. Mira, ah, si pongo una TNT aquí y pongo una placa de presión, que es una cosa que ya verás, espera. Bueno, una placa de presión. Pues, espera, tengo un hacha. Tengo un hacha y un arco. Espérate. Que lo voy a lanzar. Una placa de presión. Mira, aquí. Mira, mira, mira. Y, mira. Si le pones una placa de presión aquí arriba y la pica ¡Ah! has visto explota esa es la trampa que si que aquí voy a dejar una placa de presión bueno pues... y si la pulsa explota toda la TNT pues este es el mejor no. vídeo a ver pues este es el mejor vídeo que haya existido nunca a ver te colacha te colacha pero yo lo cojo yo lo cojo porque si sino... ¡Eh, no se quieres le da, si quieres le da, ¡no! ¿Qué has hecho? Hola, ha explotó un montón, pero no ha llegado a mi ¿Qué casa. Ahí está hecho? Eh, ha ah, un poquito, ha llegado. ¿A un... ¿A se... Ahí está gente el mundo, chicos. Lo que hablé en... ayer. No, ayer no deja hablar. No, ayer, pues, pues lo único que pasa es que nos vamos a meter aquí adentro. ¿No puedo ahora? Ok. Espera. A ver que me toca. ¡Nada me toca! Espérate. ¡Ay, ¡Ah, ¡Ya lo entiendo! ¡Esto es, esto es una trampa! ¡Que sí! ¡Esto es una trampa! ¡Se ¿Sí? si le doy! ¡Ay! Ay, espérate, espérate. Lo... Hago así y se cae a la TNT y le da la plaga de presión. Y explota, pero ya lo, lo voy a dejar porque está Bueno, es a... que tú has hecho el... el fin del mundo. ¡Ah, no, no, no! Habla. Bueno chicos, estoy enviando todo esto para que veáis el fin del mundo. Bueno, como sabéis, y y, y el mundo no se sé va a acabar. No también lo. ¿Qué? Tengo dos flechas. ¿Qué pasa? Tengo dos flechas. Todo, pero te, pero sentí dos flechas, espérate. Una. ¡No! ¡Adiós! Y estoy aquí atrapado, espérate Voy a desactivarlo Voy a desactivarlo Y ¿Ahora qué? Tampoco lo puedo cruzar, pero estoy está por encima Caleón, ¿Por qué no puedo cruzar? Y yo qué no sé, chaval ¿Sí? lo... ¡Ah! Vale, papá, no he puesto? ¡Esto está aquí! Vale Bueno, pues lo voy a chicos, activar Este vídeo va a ser alucinante de... okay, Bueno Voy a hablar. ¡Ay! ¿Sí que? Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos complicando bien las cosas. Espérate, espera. ¡Ay! ¡Y! Pues sí. necesito camas. A ver, camas azules, camas rojas y camas amarillas. Ah, no, espera, espera, espera, espera. No sé vos. ¿Qué de qué, qué de qué? ¿Qué de qué, qué hay ahí? Ah, eso es un cuadro. Bueno, pues con qué con una mano y pues ahora que... tengo que buscar las puertas. A ver. Creo que está por aquí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un cerdo? Con ahí. una princesa, sí. es lo más increíble. Por, ¡Con esto! La oh my God. Necesito, algo, necesito algo, necesito algo. Madera, madera. Es importante, espérate. No lo hagamos de madera, lo vamos a hacer de diamante. Bueno, de diamante. yo que tengo una trampa? Bueno, pues aquí hay... ¡No, raro. raro. Quiero que la explotara ti. Bueno, pues lo hacemos justo aquí. Aquí. Espérate, espérate. Vamos, vamos a apartar esta oveja por aquí. Este cerdo. Este cerdo los apartamos muy bien. Pues, si se si ponen aquí otra vez. Bueno, a ver. Como iba muy lo voy a poner eh, aquí. Aquí, espérate. Aquí. Aquí lo voy a hacer. Vale, pues vamos a construir cómo hacer una casa de diamantes. A ver, por aquí, por aquí, y bien, ahora por aquí, espérate, bien, por aquí lo hacemos. A ver, si me toca en el, este canal mucho mucho juego y mucho espectáculo porque quiero suscripciones en el juego, suscripciones porque así vamos a por aquí, muy bien, muy bien bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es poner la otra parte de mi casa, eh, espérate está cerca, muy bien, muy bien está cerca, pero necesito espérate necesito algo que ponga algo en el canal, porque así lo voy a poner súper fácil en, en esta casa del Minecraft, a ver Espérate, espérate. Muy bien, muy bien. Pues, Antonio hablando ¿no? bueno ¿no? Bueno, bueno, aquí tenemos la aba y la casa de Sergio, que no hace nada, son escaleras y todo eso. El señor está haciendo su propia casa y yo tengo bloques de ladrillo. Bueno, pues, puedo. Pero, bueno, yo voy a A hacerla calladito y cuando lo termine pues ya hablamos bueno no voy a perder pero pero tranquilo porque en este vídeo lo tenéis que darle ten, ten, tenéis que darle a suscripciones bueno vamos chicos está haciendo muy muy de noche chicos bueno, pues un poco, bueno.